Bien, Muy bien, bien, vamos Pero a recibir que... a nuestra invitada Marisley Veloz viene bien. a conversarnos acerca de un proyecto que tiene los amigos, productores y presentadores de El toque del mediodía hey, que era lo que de queda en la noche que cambió Neres. para el mediodía y, y que dirigió el Fernando en tu casa eh, eh, sí, ese y es en que mi casa no, donde surgió en el... Oye, Franci oye Francis, Fran, Fran, Roberto Neri, Oye, y a todo el equipo de producción. Pasa, gracias, el, en de eh. el sueco, el sueco. Buenos días, sueco. Tal, buenos días. Bueno, vamos a escuchar. Buenos días. ¿Cómo está? tiene El toque del mediodía. Mira, como bien indicaban aquí, ahora en su nueva temporada, el toque del mediodía, pues queremos innovar y dentro de esas innovaciones está este reality show llamado La Chica del Mediodía ahí podemos observar en pantalla, es está dirigido a las chicas pues que le gusta esto de la comunicación, las luces las cámaras y en definitiva es una gran oportunidad porque sabemos que el toque del mediodía es una super plataforma para que cualquier persona que quiera pues transmitir su talento lo haga. Bueno, sí, sí, sí. el recuadro el... Una pregunta. el, el talento por favor, eh, espérate, quiten que... el recuadro porque hay información que no se está viendo ah, okay, cuando sí. y pongan el... El... el anuncio Una de nuevo. Pregunta. Gracias. Una pregunta, entonces. Eh, vemos que ahí está Mayelin Duarte, sí. que es la chica del mediodía. Eh, ¿Qué pasa con Mayelin? ¿Se va eh? Ya, no no no, pro, pro, no, no, no, no, no. Roberto, se va Mayelin. Eh? Lo que pasa eh, es ella que. Se va a captar? Ah, es lo por que yo entendí. Mira. Nuevos talentos. Mira, el Toque del Mediodía es un programa basado para que cualquier persona que se proyecte sea la protagonista de su espacio. Oh, Oh. Excelente. Mayelin, mi amor, ¿con Roberto qué tal? Excelente. Mira, Mayelin en definitiva es una gran estrella y pues así como ella surgió en el Toque del Mediodía, pues más personas podrán surgir. ¿En qué va a consistir sí, la, noche, eh, la, la, la, noche. la joven que, que gane el concurso? ¿Qué tiempo va a durar? ¿Cuál será su papel o rol dentro del espacio? Mira, los requisitos antes de responderte son sumamente simples. Lo primero que debe hacer es, pues, estructurar su currículum, hacer un video de un minuto 30 segundos aproximadamente, mandar una foto natural, sin filtros, ni nada de eso sí de maquillan. su cuerpo. No sin trucos, sin, sin trucos. Truco. Sin <risa> Pero la belleza <risa> tiene que ver para estar en un medio. Pero no es la principal condición que estamos buscando, estamos buscando chicas que sean talentosas. Que tengan un cerebro, sí. que, que puedan emitir una opinión. O sea, sabemos que la imagen es sumamente importante, pero no es lo fundamental. Entonces, decía, todo este tipo de información, el currículum, el video y la foto, deben de enviarlo a eltoquedequeda.com. También pueden escribirnos a través de las redes sociales, eltoque del mediodía, o llamarnos allá a la oficina, al 809-244-3131. ¿Cuántas? personas jóvenes estarían entonces en este reality, eh, porque sabemos que los espacios en la televisión es eh, un poco, ¿cuánto sí, se mira, estima que deben de participar después que hagan la evaluación? Actualmente estamos en un proceso de preselección, haciendo la depuración de todas las chicas interesadas. Está pautado para que sean 10 participantes que entren ya pues al escenario a concursar y pues sin lugar a dudas, va a ganar solamente una. Pero de 10. De 10, aunque puede existir la oportunidad, si hay mucho talento, pues obviamente se les va Dice, a apoyar eh, en otras áreas. pregunta, esto, esto es fuera de la entrevista. Eso, Pero bueno, me, dijeron, me dijeron que, que el cambio de toque de queda, que era de las noches, dije que por la edad de Roberto Neri ya eh, está entrando en edad, no puedes estar en ese relajo llevando. bailando. ¿no? qué es esto? Aquí van a acabar con Roberto. Se la hora, no, ¿eh? no, no, no, no. a no. no, decir no, que Roberto también. No, está bien, no, si no, no, no puedes estar en ese relajo bailando, Mery. Vicky, brincando. No, que ya no está para eso. Eso es lo que tú quieres. No, hacer. miren es que, que es, se miren qué es lo que sucede. Nada de lo que era hace 17 años lo es actualmente. Muchísimas... Sócrates salió del CEA a hacer sí, un programa sí. paralelo. No te concentres, sigue, sigue. Porque okay. decía: sigue, muchísimas eh, cosas son distintas, entonces nosotros como personas innovadoras, personas que creemos en el cambio. Actualmente el Toque del Medio es un programa que está diseñado para las redes sociales, para no limitar lo que es la información y hacerla trascendente. En cuanto a Roberto, no, Roberto es un hombre sumamente innovador que ha aportado muchísimo aquí a lo que es la comunicación sí, de San Francisco de Macorís. Y pues es un nuevo cambio que le conviene a muchos, no solamente a él. No sé por qué fue que te envió ella, él a ti. Y no vino él. Sí, sí. Ajá, ¿por sí, qué? Sí, gracias. Por la, gracias, la gracias. juventud. Y por eso estás, tú sales en el programa. Yo yo sí, también. actualmente ah. me estoy involucrando. Ok, sí, la preguntita era la ¿qué tiempo duraría la joven que, que se haga la ganadora? ¿Sería definitivo o por qué? Mira, importante mencionar esto, las chicas tienen hasta el 20 de octubre para enviar todo lo solicitado al correo que mencioné, el toque de gmail.com y está pautado para empezar a finales de octubre. El proceso de selección ya en vivo tendría una duración de unos dos meses, o sea que finalizaría en diciembre, Dios mediante, y pues ya el próximo año la podremos ver insertada en el proyecto. Excelente, Excelente, muy bien, muy bien. Así Pero es. Yo sé que es que yo ya entendí las razones del cambio. Es que Telenor, como empresa que evoluciona junto a ti, con claro nosotros sí. también. Mira el, la nueva etapa desde de mañana. Sí. Estamos evolucionando, distinto. todo evoluciona. Claro, y claro. Roberto uh -huh. Neri ha entrado al orden del día, sí. no de la noche. Ahí no pues todas las cosas la ahora mismo. lo está suavizando sí, ahora, sí, está, ahora está porque ya me lo explique ahí me está inventando una razón sí. cuando en realidad dijo la de, la verdadera sí. fue la que él dijo Roberto está entrando en edad ¿eh? Roberto es el magíster de día y de noche ¿y qué? Sí, el primo Roberto Neri el primo Bueno, gracias, Roberto. Yo soy de ese programa también interesadas favor, enviar su currículum, videito y foto a el toque de, de queda.gmail.com y a través de las distintas redes sociales. Bien, gracias a Marisley Veloz por habernos filtro. acompañado origina, y darnos y estas gracias. informaciones. Excelente. Gracias a sí.